Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. La lección para el día de hoy, la número 64. No dejes que me olvide de mi función. La idea de hoy es simplemente otra manera de decir, no me dejes caer en la tentación. El propósito del mundo que ves es nublar tu función de perdonar y proveerte de una justificación por haberte olvidado de ella. Es asimismo la tentación de abandonar a Dios y a su Hijo, adquiriendo una apariencia física. Esto es lo que los ojos del cuerpo ven. Nada de lo que los ojos del cuerpo parecen ver puede ser otra cosa que una forma de tentación ya que ese fue el propósito del cuerpo en sí. Hemos aprendido no obstante que el Espíritu Santo tiene otro uso para todas las ilusiones que tú has forjado y por lo tanto ve en ellas otro propósito. Para el Espíritu Santo el mundo es un lugar en el que aprendes a perdonarte a ti mismo lo que consideras son tus pecados. De acuerdo con esta percepción, la apariencia física de la tentación se convierte en el reconocimiento espiritual de la salvación. Al repasar nuestras últimas lecciones, vemos que tu función aquí es ser la luz del mundo, y que es una función que Dios mismo te dio. La arrogancia del ego es lo único que te hace poner esto en duda. Y el miedo del ego, lo único que te induce a considerarte a ti mismo indigno de la tarea que Dios mismo te encomendó. La salvación del mundo, aguarda tu perdón, porque a través de él, el Hijo de Dios se libera de todas las ilusiones y por ende de toda tentación. El Hijo de Dios eres tú solo desempeñando la función que Dios te dio, podrás ser feliz. Esto se debe a que tu función es ser feliz, valiéndote de los medios mediante los cuales la felicidad se vuelve inevitable. No hay otra manera. Por lo tanto, cada vez que eliges entre si desempeñar o no tu función, estás en realidad eligiendo, entre ser feliz o no serlo. Recordemos esto hoy. Tengámoslo presente por la mañana, por la noche y también a lo largo del día. Prepárate de antemano para todas las decisiones que tengas que tomar hoy, recordando que todas ellas son en realidad muy simples. Cada una te conducirá ya sea a la felicidad, o a la infelicidad. ¿Puede ser acaso difícil tomar una decisión tan simple? No permitas que la forma de la decisión te engañe. Complejidad en lo relativo a la forma no implica complejidad en lo relativo al contenido. Es imposible que el contenido de cualquier decisión aquí en la Tierra se componga de cualquier otra cosa que no sea esta simple elección. Esta es la única elección que el Espíritu Santo ve. Por lo tanto, es la única elección que existe. Practiquemos hoy, pues, con estos pensamientos. No dejes que me olvide de mi función. No dejes que trate de sustituir la que Dios me dio por la mía. Déjame perdonar y ser feliz. Por lo menos una vez hoy, dedica 10 a 15 minutos a reflexionar acerca de esto con los ojos cerrados. Pensamientos afines acudirán en tu ayuda si recuerdas cuán crucial es tu función para ti y para el mundo. En las aplicaciones frecuentes de la idea de hoy, a lo largo del día, dedica varios minutos a repasar estos pensamientos y luego a pensar en ellos y en nada más. Esto te resultará difícil, sobre todo al principio, ya que aún no tienes la disciplina mental que ello requiere. Tal vez necesites repetir, no dejes que me olvide de mi función, con bastante frecuencia, para que te ayude a concentrarte. Hoy se requieren dos variaciones de las sesiones de práctica más cortas. Haz los ejercicios con los ojos cerrados algunas veces, tratando de concentrarte en los pensamientos que estés usando. En otras, mantén los ojos abiertos. Una vez que hayas repasado los pensamientos, y luego mira a tu alrededor, lenta e imparcialmente, repitiendo para tus adentros. Este es el mundo, que es mi función salvar. Y nos dice David, no dejes que me olvide de mi función. En el texto... En la sección La curación como resultado de una percepción corregida del capítulo 8, se nos recuerda que nuestra curación es la percepción corregida, conciencia unificada. Se nos recuerda que la sanación no es del cuerpo, que solo la percepción puede ser sanada. El cuerpo no es el objetivo adecuado de la sanación. La mente es el objetivo apropiado de la sanación. Y así le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe la percepción correcta del cuerpo. Estamos dispuestos a liberar toda percepción distorsionada y a experimentar una percepción sanada o integral a vivir desde una perspectiva holística del mundo, a liberar el tiempo lineal y a abrirnos a la percepción sanada y en adelante a la eternidad, la realidad. Hoy cumplimos con las condiciones de la sanación. Esa es nuestra pequeña parte. Jesús nos dice, y esa parte es lo único que depende de ti, el resto tiene lugar por su cuenta. Necesitas hacer tan poco, porque tu parte, aunque pequeña, es tan poderosa, que te brindará la totalidad. Acepta por lo tanto la pequeña parte que te corresponde y deja que la totalidad sea tuya. Queremos dejar que nuestros sueños sean usados para la sanación y la integridad. Hoy recordaremos nuestra función. Usaremos la idea de hoy tan frecuentemente como sea necesario. Muchas, muchas, muchas veces durante el día. Dejando ir todo lo que los ojos del cuerpo parecen ver dejando ir todas las formas de tentación, abriéndonos al nuevo propósito que el Espíritu Santo ofrece, nuestro propósito de perdón. Decimos la idea para hoy, tan a menudo como sea necesario. No dejes que me olvide de mi función. Amén. Thank you.